Explorar un mundo desconocido desde la comunidad de tu hogar ha sido posible debido al avance de la tecnología año tras año. A tal punto que viajar hasta los lugares más recónditos y oscuros del planeta se encuentra a tan solo un clic de distancia. Gracias a Google Maps, Street View, entre otras plataformas de localización que existen hoy en día, nos dan la opción de poder trasladarnos a donde sea bajo esta comodidad. Sin embargo, existen algunos elementos aterradores e insólitos que quedaron captados en cámara y que llamarían la atención de todo aquel que se les topara cara a cara. Para el día de hoy, me he dado la tarea de recopilar algunos de los puntos más aterradores que oculta esta herramienta, para que las busques tú mismo y juzgues en los comentarios. Hoy te presento 5 ubicaciones aterradoras de Google Maps. Las cavernas están asociadas directamente con lo hostil para cualquier ser humano. Son lugares fríos, oscuros y aterradores, y en su mayoría se desconoce la profundidad, debido a cientos de caminos estrechos que lo conforman. Sin embargo, no quiere decir que no puedan habitar criaturas, que en su mayoría llegan a ser desconocidas y espantosas para el ojo humano. Te presento una de las cavernas más profundas del planeta. Se encuentra en la Antártida, y hasta la fecha no hay registro de algún humano capaz de haberla explorado. Muchos afirman que debido a su estructura tan perfecta de cúpula, no ha sido obra de la Madre Naturaleza, sino que fue construida para algún propósito. Otros afirman que algún objeto colisionó y se encuentra posando en las oscuras profundidades. Al final, solo son teorías, pero tú tienes la última palabra. Escondida entre los profundos valles de Japón, se encuentra un pequeño poblado de nombre Nagoro. Nagoro, al día de hoy, es un lugar que se encuentra desolado y casi deshabitado. Dese de cuenta que señalo la palabra casi, porque su población no es más que muñecos de trapo. Al parecer, estos muñecos fueron creados por la señora Tsukimi en un intento de mantener Nagro a como solía ser, cuando era un poblado vivo, y habitado. Muñecos de todo tipo, realizando trabajos, e incluso portando la ropa de aquellos, quienes solían vivir, o fallecieron ahí, son vistos cubriendo las calles de este lugar abandonado. En la sección de descripción, estará el link, para que tú puedas apreciarlo por tu cuenta. Digno de una historia de terror y misterio, William Molt. De 40 años, era un hombre promedio de aspecto amigable, a quien se le reportó como desaparecido en los años 1997. Según los reportes policíacos, William salió por la noche a uno de los bares adyacentes a su localidad. Sin embargo, nunca regresó a su casa después de aquella tarde. La policía abrió un caso para encontrar su paradero, mismo que no tuvo éxito y terminó por cerrar sin resolver. Pero no fue hasta 22 años después, cuando estas imágenes salieron a la luz gracias a un usuario que navegaba en Google Maps. William Molt resultó perder el control mientras regresaba a casa desviándose por una curva y terminando ahogado. Su muerte quedó grabada en una imagen para la posteridad. Alrededor del mundo, existen millones y millones de personas. Cada una atendiendo sus propios problemas, sentires y angustias. Es más, si te pones a pensarlo un instante, hay un sinfín de cosas que están pasando en este preciso momento en el que estás viendo este video. Historias escalofriantes y abrumantes Tal es el caso... de la siguiente ubicación captada por Google Maps. Sucedió en Naucalpan, México. Y actualmente... la casa protagonista está censurada... debido a los hechos. Pero aquí lo tienes. No se sabe qué exactamente sucedió aquí. Algunos dicen que esta persona... Decidió suicidarse Otros que los cárteles decidieron cobrar la deuda Pero al final Que esto sirva como ejemplo De que existen muchas cosas ocurriendo Mientras estamos en casa esta última ubicación nos lleva a Morelos en el Estado de México. Este es un ejemplo más de que a veces la fe en la humanidad puede ser perdida en su totalidad, y que tampoco hay límites para la grotesca imaginación humana. Este lugar es conocido en los noticieros locales debido a múltiples cuerpos encontrados en el área y dando un recorrido en los callejones aledaños usando Google Maps se puede encontrar con esto. Presuntamente, lo que se muestra en la imagen es un feto humano abandonado en una cloaca. No puedo mostrar la imagen sin censura debido a las normativas de YouTube. Más les dejo el link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 Soy Ludwig Jax y hasta el próximo evento.